Pues estamos en el programa de Misiones de Compasión La Viña, pero ¿qué es La Viña? Yo quisiera contarles esta mañana lo que, lo que es y lo que somos, y lo que hacemos también, y a dónde estamos. Entonces nosotros, pues somos una asociación civil donde tratamos de bendecir a todas las comunidades. ¿Por qué hacemos esto? Porque la Biblia habla de alimentar al que necesita, porque la Biblia habla que si tienes una túnica, bueno, que si tienes dos túnicas, compartas una. Porque la Biblia habla de estar con la gente en tiempo difícil, en tiempo bueno, en tiempo malo. Y ahí la viña quiere estar, ahí queremos estar. Tenemos varios centros comunitarios en lo que es toda la ciudad aquí en Mazatlán. Pero en esos centros comunitarios, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nuestras clases bíblicas, queremos que los niños conozcan de ese Dios vivo. También tenemos un programa de becas, porque no le podemos decir, ¡Ay, Dios te bendiga! Pero no podemos hacer nada. Entonces estamos teniendo un grupo grande de niños becados, bendecidos. ¿Cómo los becamos? Pues compramos unos zapatos, pagamos la inscripción para la escuela. ¿Cómo escogemos a esos niños? Son los niños más fieles que asisten a los comedores. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestros centros comunitarios están en lugares donde la vida es difícil, donde las familias están rotas, donde nuestros niños están solitos, viven con los abuelos, viven con las mamás solas, y los niños necesitan saber que Dios está al pendiente de ellos. Es lo que hacemos en la viña, es lo que hacemos en Misiones de Compasión. En este tiempo que hemos tenido cuarentena, usted sabe, hemos estado anunciando, hemos dado pues algunas despensas, hemos entregado algunos pollos, pero lo que estamos haciendo es que también estamos orando. ¿Por qué? Para que la gente encuentre a Cristo en este tiempo, para que la gente que nos escucha, que nos ve, que no los conocemos y les llevamos alguna, alguna despensa, algún obsequio, la gente puede decir, ¡ay, esto viene de parte de Dios! Así que si usted quiere ser parte de lo que estamos haciendo en la iglesia, usted puede venir y donar cosas en nuestra oficina que está en la avenida Camarón Sábalo 333, local E. Estamos de martes a viernes de 10 a 2. Ahí los vamos a estar esperando. Lo que usted quiera dar porque todo se necesita y todo se ocupa. Entonces eso es lo que hacemos en la viña. Tenemos este, este espacio que también sentimos que es de parte de Dios para compartir lo que hacemos, pero también compartimos la palabra. En un momento más vamos a tener un, pues un mensaje como de esperanza. ¿Dónde vamos en tiempo difícil? Así que quédese a escuchar nuestro programa. Sintonícenos todos los viernes a las 12 después del programa Ritmo y Salud. Pero también nos pueden ver los domingos en el Facebook en Piña Mazatlán a las 11 de la mañana, así que no se vaya y sigue escuchando nuestro mensaje de esperanza. está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. levantaré y su gloria tocaré caído su olor está aquí su olor está aquí algo está cayendo aquí Eso fue. levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré Solo Su olor es sobre mí. Sanando heridas Levantando al caído Su olor está aquí Su olor está aquí que nos están, los que nos están sintonizando, gracias, estamos en el programa de Misiones de Compasión La Viña, ya nos conocen, estamos todos los viernes, pues hoy yo quiero compartir algo sobre a dónde vamos en tiempo difícil, a dónde va usted, a dónde va usted cuando, cuando tiene tiempo de pérdida, cuando tiene tiempo de angustia, hágase esa pregunta, a dónde va, y yo aquí tengo algunas algunas cosas que les quiero compartir de donde nosotros, los que conocemos a Cristo, hemos aprendido dónde ir. Porque algunas veces vamos a lugares vanos, a cosas que no tienen sentido. Eh, vamos a lugares donde no hay más, no hay más, no hay más. Y hoy quiero hablar sobre el Salmo 121 y, y yo quisiera que, que lo leyéramos. Y fíjese lo que dice. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Cuando usted ha decidido, ¿a dónde voy a ir? O sea, y ahora yo decido, pues voy con el Señor, voy con Dios. Voy a ir a ese lugar donde puedo tener paz, voy a ese lugar donde puedo tener otra actitud en tiempo de dificultad. Fíjese, si vamos al libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 68, mire, en esta, en esta cita bíblica habla que muchos discípulos están como en confusión y quieren abandonar a Jesús. Bueno, más bien lo abandonan, pero Simón Pedro, que andaba siempre muy pegadito con, con nuestro Señor Jesucristo, él, él tiene como una pregunta intensa que puede ayudarnos a nosotros también en tiempo difícil. Fíjese lo que dice. Al escuchar muchos de sus discípulos, exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre? Subir donde antes estaba, el espíritu da vida, la carne no vale más para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quién eran los que lo iban a traicionar. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí, al menos que lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Y esta es la parte donde yo les digo que Simón Pedro le contesta, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos, y sabemos que tú eres el santo de Dios. Fíjese, cuando, cuando usted dice, yo voy a ir con el Señor, yo, yo he decidido seguir a Cristo, yo voy a refugiarme en Él, yo voy a alzar mis ojos y saber que realmente la ayuda Viene de ahí, de parte de Dios. Pero, ¿usted lo cree realmente? ¿Usted cree que la ayuda puede venir de parte de Dios? ¿Por qué yo le pregunto esto? Porque a lo mejor usted no cree en Dios. A lo mejor usted no ha experimentado a Dios. Entonces, ¿no podemos creer y confiar nuestra seguridad, nuestra esperanza, en algo que no conocemos, cuando usted experimenta el amor de Dios, cuando usted experimenta la seguridad en el Señor, la seguridad en Cristo, usted puede decir realmente yo estoy confiando en Él, descansando en Él, avanzando en Él, pero si usted no lo hace es porque puede pensar pues no lo conozco, a lo mejor es una fantasía, a, me a lo mejor Dios solamente es para los débiles, Tal vez eso de buscar de la Biblia es para gente que, pues que no tiene la fuerza para salir. Pero realmente recuerde que Él es nuestro creador. Recuerde que, que cuando muramos, vamos a ir delante de su presencia a entregar cuentas. Entonces, ¿cómo yo voy a confiar en algo que no conozco? Y yo quisiera que, que buscáramos Ahí mismo en el libro de Juan, pero en el capítulo 11, en el versículo 40, mire lo que dice. Dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Usted cree? Cuando usted cree y ve la gloria de Dios, usted puede salir de ese bache en su vida. Usted puede tener ese, esa libertad en Cristo, pero cuando usted crea, y a veces es difícil creer lo que no vemos. Fíjese, apenas pasado el día del niño y, y salieron las noticias, toda la gente estaba haciendo líneas enormes para comprar un pastel por el día del niño. Tenemos cerca de dos meses en cuarentena, tenemos cerca de dos meses diciendo, no salga, no esté tan, tan junto con otra persona, pero como no vemos el virus, pensamos, ah, pues a lo mejor no es cierto, a lo mejor no es real. Y así creo que puede pasar con el Señor. Se dice, no lo veo, no lo veo, ¿dónde está? Preséntamelo, no lo veo. Pero recuerde que hay un mundo espiritual es el mundo espiritual que fue primero que todo. ¿Qué fue primero que todo? Lo que no vemos. Y el Espíritu Santo de Dios no lo vemos, pero sí lo podemos experimentar. Entonces, si usted empieza a creer, dice que usted verá la gloria de Dios. Pero, ¿yo qué necesito hacer para empezar a creer? Usted necesita recibir el Espíritu Santo. Usted necesita ser sellado con el Espíritu Santo. Ese es el primer paso que usted tiene que dar. Y usted puede pensar, pero algo tan sencillo, así es, algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor es sencillo. Nuestro Dios es sencillo. Tan sencillo que usted solamente le, de, le pide, ven a vivir a mi corazón. Y Él está presto para escucharlo. Dice la palabra que pidamos, si usted pide que venga su presencia, usted siente su presencia. Mire, yo quisiera que leyéramos en Romanos, en Romanos 19 Bueno, es un poquito antes en el 8, la, la última parte del 8. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Y qué quiere decir ser salvo? ¿Usted sabe dónde va a ir cuando muera? La Biblia habla que Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Y la Biblia menciona lo importante que es que en vida usted decida dónde va a pasar la eternidad. Y aquí en Romanos nos dice: Esa es nuestra fe, en eso creemos. Recuerde lo que dice Juan, porque si yo creo, voy a ver la gloria de Dios. Y cuando yo voy a ver la gloria de Dios, puedo empezarla a ver desde aquí, en ese tiempo difícil cuando yo puedo sentir que el Señor es mi refugio, cuando yo puedo sentir que el Señor es ese lugar seguro donde yo puedo ir a consolarme. Y yo quisiera que hoy usted reconociera a Cristo como su Señor, porque esto es lo que dice en Romanos 10, que si usted le confiesa, y confesarlo es solamente decirlo, pero aquí lo importante es que usted crea, yo ahora soy Hijo y yo soy hija de Dios necesito creerlo para que mis palabras lleguen a mi corazón y dice que cuando usted sea salvo cuando usted muera tiene el pase a la vida eterna pero es cuestión de fe de creer y si usted quiere hoy empezar ese camino nuevo con el Señor yo lo invito a que haga esta oración. Yo sé que, que este tiempo de, pues, de cuarentena ha sido un tiempo a lo mejor de mucho estrés, de mucha presión, pero también este tiempo ha sido para que usted pueda reflexionar, hacer un alto y decir, yo quiero avanzar en mi fe, yo quiero conocer de ese Dios que hablan, que hace milagros, que transforma las vidas. Y ese es el que yo le quiero presentar hoy. Así que, si usted me acompaña en esta oración, dice la palabra que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios que es justo, nos perdona, nos limpia, nos quita el pecado y nos da la oportunidad de ser una nueva criatura, de hacer una nueva vida. Y vea, así dice la palabra. Esta es la palabra de fe que confesamos. ¿Y cuál es esa oración? Esta que le voy a decir. Si usted gusta, cierre sus ojos ahí donde está. Y diga, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Pero también creo que resucitaste y en este día yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador yo te recibo Señor para que seas tú quien ahora dirija mi vida yo te pido perdón por todos mis pecados y yo acepto Señor ese perdón yo te pido que tú me guíes porque yo quiero que mi vida mi vida se ha transformado en tu nombre. Y gracias, gracias, porque sé que tú estás siempre esperando que yo me acerque a ti. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue que usted crezca. ¿Cómo va a crecer? Si tiene su Biblia, lea su Biblia. Empiece leyendo Juan. Porque el libro de Juan habla del amor de Jesús. Porque el libro de Juan habla de, de ese Jesús que no conocemos hasta hoy. Trate de tener su tiempo de oración. Trate de leer, de leer, de hablar con otros hermanos, de, con otras personas que conocen de Cristo. Intégrese en una iglesia cuando ya sea el tiempo verdad, que podamos salir y congregarnos, estamos nosotros ahí en la avenida Camarón Sábalo, 335 es la viña Mazatlán, ahí estamos todos los domingos a las 11, y usted puede estar con alguien que diga, oye, yo también lo conocí al Señor y experimenté su amor, y experimenté su sanidad, y experimenté milagros, pero lo importante es que usted avance en su camino de fe, lo importante es que usted diga, pues realmente no conocía a ese Cristo del que mucha gente habla, no conocía a ese Dios vivo del que mucha gente habla, pero esta es una oportunidad. Usted piense, pues ha sido difícil esta, esta cuarentena, ha sido difícil este tiempo de los niños en la casa, de la economía tal vez, este es un tiempo difícil. Pero en este tiempo difícil, usted aprovechelo. Conociendo de Cristo. Usted aprovechelo conociendo de Dios. Usted pregúntese, ¿qué tiene Dios para mí en este tiempo difícil? Seguramente usted experimentará cosas que nunca ha visto. Que así dice la palabra. Que Él nos va a llevar a, a cosas que no imaginamos. Usted descanse en el Señor. Descanse en su palabra. Léala, créala, vívala. Y acuérdese lo que dice Juan 11.40, dice que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Mire, ya casi para terminar, quisiera que leyéramos una parte, bueno, mejor todo, el Salmo 91, porque en tiempo difícil necesitamos un lugar donde escondernos. Y fíjese lo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus alas, perdón, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu, tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor como tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Porque yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Seré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Ya ven? El Señor es lo que nos ofrece. Hay refugiados, escondidos, en este tipo de cuarentena, en este tiempo de esa enfermedad que no vemos, pero también en tiempo de pérdida. En tiempo de dolor, en tiempo de duelo, de luto. Refugies en el Señor. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que en tiempo difícil Tú eres el único lugar seguro a donde podemos ir. Yo te pido, Señor, que toda la gente que está viendo y escuchando pueda experimentar Tu presencia, Señor venga tu paz sobre ellos, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. El próximo viernes también nos pueden sintonizar después del programa Ritmo y Salud, aquí estamos para, para lo que ustedes se les ofrezca y pues aquí para que nos siga sintonizando, también tenemos nuestro servicio los domingos por Facebook en Viña Mazatlán a las 11 de la mañana, Dios les bendiga.